la gente de youtube aquí jm en este nuevo vídeo bueno anuncio eh, para decirles que voy a estar en streaming un poco más tarde de lo normal pero si sí hay stream hoy así que atentos atentos atentos que vamos a estar en stream vamos a estar jugando microsoft y otras cosas vamos a hacer un stream variadito y bueno también quería preguntarles que a ver si mudamos los streams a otro sitio no sé a, a twitch o al a segundo canal de youtube porque de verdad, o sea, no quiero saturar este canal de puro stream, quiero hacer más videos de calidad, traerle aquí pura calité, pura calité. ¿Ustedes me entienden? <ríe> bueno, y aquí voy a estar jugando Zelda w The Way mientras espero para estar en directo. Eh, espero que vengan, por favor, vengan, vengan, vengan y traigan a sus amigos que vamos a estar en directo. Y bueno, apague la fogata, fuck. Bueno, cheito, nos vemos.